No da risa, ustedes ya saben a qué putas están aquí no, no, Vamos a jugar no esta mierda sí. Ustedes ya, o sea, ya ustedes están Saluda. aquí, ya saben no, Saluda es que a todos Ellos ya saben por qué están aquí, no hace falta que los saluden Ellos están aquí es por algo, a Saluda. ver, a ver Ellos van a ver algo y ya lo, lo van a ver, punto No estoy, punto. No estoy okay. para... Sí, sí, sin saludos ni nada, así, así. sin vaselina Vaselina, cabrón ¿Qué? En fin. A ver, Drakster <ríe> Pero chamo, yo, yo... yo, No sé, es que, que aquí viene aquí a hacer el ridículo Y me estoy planteando... Es que Charwarder es un, MP, un, un comienzo jodidísimo, Es que... y lo peor es que después es increíble Pero bueno Yo estoy pensando seriamente ah, sí, sí. Ajá pero ya luego ya cuando miste pues ya en teoría ya... así ah, mencionamos una cosa que no mencionamos antes, pero hay caramelos raros. <risa> están en comentario están en, en comentario sí. Están en Yo... Sí, está en sí, No, no, ni, a, ni a... Es para evitar grindeo y ya. Exacto. Pero el, el mecanismo que hicimos pues hace que no sea tan abusivo, así que bueno. Exacto. Así que ah, nada, bueno. Igual no podemos sobrepasarnos sí. el nivel de los. Exacto, de o sea, los... no nos podemos pasar el nivel de los. Igual. Del líder de gimnasio. ¿Será que ya. Uh -huh. Me cojo al fucking Squirtle? <risa> Edición rojo juego, proceda ¿Ah? a coger Squirtle. ¿Cómo? Proceda a coger Squirtle. Edición rojo juego y procede a coger Squirtle. <risa> vale, no. Voy a seguir con el Charmander, ¿vale? Pero. Eh. Voy a, voy a grindear, Voy a Voy a. voy a cortar para grindear. Punto. Dale. dale. Lo, lo que no me alcanza de eh, caramelos raros lo grindeo. Todo Ay, la puta. Ya. Menos mal que. No le, no le puse nombre, pero. <risa> lo hace. Sí, sí, yo todavía te estoy esperando que, que le ponemos de nombre. Ya, listo. Nah, menos mal que guarde porque no lo había puesto. Ah, el mismo. ¿Qué, ¿no? De qué le puedes... ah. Bueno, va. Vamos a poner ¿sí? los dos sí. casi Entonces preguntarán cuál cuál mismo? O sea, ¿de Cállate, dónde? cállate, aquí no pasó nada <risa> En fin Yo no sé de qué habla este pero en fin, no Yo no, no, no entiendo nada Bueno, lista. Mira, Bien. la mejor forma de ganarle al, al, al, al, al, al, al Pokémon del regalo al principio es le haces un gruñido y listo. Y listo. Y ya el, el resto se lo, se lo pegas a placajes. A lo mejor que te a pegue placa. un crítico, ganas. Ajá, exacto. Y listo. Si mismo no es, compañero. A ver, me va a matar. Me, me va a matar el hijo de puta. Ah, no, crítico. ¡Uy! ¡Anduzcan! ¡Vámonos! Bien, Anduzcan. Anduzcan. Si sí. no hubiera hecho crítico, me mata. En fin. Perfecto, eh. En fin, van, nada Esto es un augurio de que, que las van a poder salir Van a salir... de los jefes. Nada, pero le, le ganaste al rival por primera vez, o sea que todo va a salir bien Todo va a salir bien ahora Vámonos. A ver... Increíble gameplay a super velocidad. Es, y es que literal es, es, es que no, es que esto es un speedrun. Speedrun de de de de, de drastoria, no bro. <risas> esto es un speedrun pero de los malos, de los que no da risa. Dan, risa? dan risa. Dan de... risa. Dan risa. Si quieres, los subes al nivel 13, al, al Charmander, al Duskam. Y que subo al 14 ahí en, la, en el combate. Técnicamente sí. no es ilegal porque es del mismo, del mismo nivel. Ok, primera ruta. ¡Wow! ¿Qué Pokémon me saldrá? Espero que no sea ni un Pidgey ni un Ratata. <risa> Literalmente <risa> lo único que puede salir. <risa> vale. Eh, es como Bueno, a ver. Vamos a ponerle Batman Batman 3, ¿no? <ríe> ¿Cuál 3? <es> el 2. <ríe> yo, yo le pongo 3 si No, yo si acaso le pongo el 3. Bueno, ya me salió un pillete que salió. Eh, un ratot. Ok, bueno, igualito. Un vale. la... <ríe> No, listo, Batman. Batman 3. Vamos, Batman 3, tú puedes. <ríe> si Batman 2 era tan bueno porque no sacaron Batman 3. <ríe> Literal. Eh, me va a regresar. Mami, cúrame. <ríe> Gracias. Tomo, fíjate que los hay más. A ver, vamos a hablar por 22, a ver qué, qué chucha hay. Dios mío, que me salga un monkey y que no se muera de crítico. Con deseos muy específicos, José. ¿no? O sea, yo, yo está incluso que no me arriesgaría a echarle dos golpes y no solo uno. Y ya, Sí, lo, lo malo es que yo no compré más Pokéball, me quedaban dos y me asusté y, y la caí. Manquillo, ok, un monkey en breve. <risa> <risa> vale, perfecto. Uy, un... vale. Voy a comprar más Pokéball, por si acaso. Vale es super velocidad el gameplay. Super velocidad el gameplay. Ok, otro otro monkey hembra. Ah, ok. Me avisas que te sale antes de ponerle un bote. <risa> una hernia, una hernia discal. <risa> no jodas. Pues. Va, va, va, aprovecha y me ha los antídotos. ¿Sos? Ya, ya, vamos aquí. Eh, me bueno, roto 22, señores Un Monkey, eh... Por favor ¡Monkey! ¡Joder! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien ¿Qué es? ¿Ember? Macho Vale, ¿Macho amarillo Por no, no? se puede? ¿Pokemonkey? Vale. Okay. Vamos ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! Tu pasé este, este gratis el... al gimnasio Con esto... ¡Oh! ¡Uy! Pero se liberó la primera! Bueno, no importa no importa que aquí lo que tenemos es Pokéball. Ya, listo. Okay, okay, bien. Increíble. Ya, Perfecto. listo. Ay, qué mote le ponemos. Eh... <risa> <risa> <risa> eh... <risa> se caga de risa, Roque. Nada, es que se me ocurrió una estupidez, pero nada. Eh... Aquí hay dos puntos. No, no hay dos puntos. Dos puntos. puntos. Okay, así vamos a ponerle dos puntos V. <risa> Podemos poner ¿Ah? eh, gar, el, el palmón con garritas. ¿Cómo es es una V larga y una V. Una V larga en mayúscula y una V chiquita en minúscula. Ah, ¿y eso qué es? Ya va, espérate. Un Pac-Man con gafas. ¿Un qué, un qué? Un Pacman con gafas. Una V grande y una V chiquita. Una V, una, B, una B larga grande y una V chiquita. Ah, vale. ¿Así? Bebé ¿Ves? Es un Batman, es un, es un Pacman con, con gafas. BV, bueno, listo ya. Ahí Dios mío, increíble, me está saliendo las cosas bien, no puede ser. O sea, incluso hasta le ganó al rival, ¿eh? <ríe> Ay, ya te dijo Maracu pinche viejo maraco culiao, we, la wea, la wea culiao. Es que no, es que, que en su casa sí, no, en no le prestan 2. atención su su familia, entonces pues viene a hablar con... Literal. Viene a hablar con quien sea se que, tiene, que se travese. Tiene demencia el pobrecito. Ay, no. <risa> <risa> a ver, rota 2? Sí, no, Pokémon. Ruta 2. Ruta Vamos 2. a ver. Tatata, sí. -ta -ta, bien. Increíble, gracias. Maca... Ma... Bueno, Aquí, crítico. Pero... Bueno, no importa. De todas me tocó maneras ni pidgey. lo quería. A mí también pero lo mataron. No, me, me tocó un ratata pero lo mataron, me mató mi, lo mató mi pitch de crítico. De todas maneras ni lo quería. Le voy a, le voy a poner ratata mi pitch. <risa> en honor a mi ratata, increíble. Eh, voy a desvaliar a. En, no, en honor, en honor a todos los que nos han cagado las runes, ¿no? <risa> bueno, que, que no son pocos. El único rata tal que yo quería era a Ort, el ¿De, al de ¿A El del primer capítulo ah. Ort, El del primer capítulo Bueno. El aquí, único tan respetable Ay, Bueno, venga a ver Bosque Verde Que vamos a capturar en Bosque Verde Y Es por verdad que aquí se captura Y yo empecé a matar a los entrenadores Metapod Joder Me salió un Metapod bueno, al menos ya está evolucionado Sí. Uy, eh... marica, pero no... Ay, no, no... Me jodí la captura Huevo, ¿Por qué? ¿Por qué? No compré Pokéballs. Me... Me... No compré Pokéballs. ¡No! Qué idiota Qué peludo Ay, cagaste, cabrón bueno. A mí salió un Weaver, ¿eh? ah mira, voy a tener a mí me gusta más Wehr el Real. Pero bueno, me tocó huir el Banda. Wehr la Vale, listo, perfecto. A ver, me está gustando el equipo que tengo. Eh, como el tuyo se murió. ¿Qué digo se murió? No, no lo, lo podía capturar. Ah, bueno, le voy a poner un nombre... Que no es nombre, realmente. Sí. Va a poner punto, eh, guión punto. Un punto. Increíble. Honestamente, es cine. <ríe> y al próximo lo va a poner punto guión punto xd. ¿Cuánto podemos, poner, ¿Cuánto podemos decir el chiste de cine hasta que hasta que se queme? <ríe> Buena idea. Con eso se pueden hacer buenos clips. A ver, Karel sí. Mmm. Arañazo, nada, eso no es mía, Ok, vamos a leer al manquillo. Al mí, al Perfecto. A ver, Marcones de Estúpida. Vale. Adiós, pa' tu casa, Pete. Buscan y, y no compré las maletas antídotos creo yo, o así no recuerdo. Es que me duele, me duele ya de tanto darle a la <risa> este es el gameplay. el gameplay cuando empieza el gameplay, este es el gameplay vale. Este es el gameplay <risa> El gameplay será cuando Drexter se pase a Brock Literalmente, literal. Pero eso sí, eso sí, le velea lo más que puedas al monkey. O sea. Le velea como. Le como un mamón ¿sí? Uno. Dos. Tres. Y a ver si no la cagamos, ¿no? Que no tengo. No compré pociones y estoy envenenado. Y tampoco compré antídoto. No me jodas. <risa> <risa> ¿Hay un antídoto en la parte de arriba del bosque después de Ah, no, no, no, no. no. Poción. Nada, ah, tengo poción. Ah, ¿verdad? Hay un antieto por aquí. ¿Uno? Sí. Después dos, del segundo entrenado. Tres, cuatro, cinco. Nada, nada, sí llego, sí llego. Me asusté, me asusté por un momento y quería llorar en posición fetal. Vale. Vale, todo, todo tranquilo, todo tranquilo. Perfecto. A ver. A ver, tengo un caramelo raro disponible. Aplésca, AFA A ver, te lo puedes cargar. No, eres mi nervo. Vamos a sacar un poquito de vacuno. Y en 200 lo tenemos que cargar. Vale. Vamos a hacer un nivel ¿eh? 5. Perfecto. A ver, ¿qué niveles que aprendía para...? Golpe karate creo que era... No crees que a un niño en los noventas este bosque lleno de metapods y cacunas no le fastidiaría <risa> esos combates de media hora? <risa> eh, eh, no. No, no, O sea... ¿Mm? Un niño en los momentos de tranquilidad Y luego dicen los de Pokémon No es que no queremos hacer los juegos frustrantes para los niños Pero está bien. este bosque de mierda Es una porquería <risas> Literalmente porquería, sí. Porquería honestamente es, es, es, sí, es, es, es en serio No es cine Vale nivel 11, no. golpe de Karate Perfecto, hasta el, al nivel 11 me sirve Vale, perfecto Definitivamente no es cine Tío, vamos a sacar ah, a Batman ya llega Ciudad Platea ¿cuánto te falta? Eh, creo que me falta un entrenador vale pausa, eh, corta y te espero Batman yeah. eh. Jesus tú no eres bebesita yo eres bebesota una bebesita Ah por cierto voy a ir sacando mis caramelos raros son cinco a ver ¿tengo cuántos tengo? ya me olvidé cuántos tengo los 5, 5, 5, 5 Bueno, ahora si son 5, pues nada, saco la cuenta al final. centro puchamón y siento que me hago falta corto y leveleo porque no quiero más no quiero más grano <risa> ok dale dale Bueno, que se eh, ponga velocidad levele al, le, le, le, le, le al manki un rato Entonces, yo voy a cortar toda esta parte grande ver, cuatro <risa> vamos a ver cuánta ¿Qué hago con cuatro Marcado vale, con 4 caramelos raros. A yo está nivel 12. para que prenda agarra, ¿no? No, ¿no habían 5 entrenadores o eran 4. 5. 5 porque hay uno que hay que buscarlo. 2. que... ok. Entonces yo solo sé 4. Vale, eh, ya utilicé los 5. Nada no, me queda debillearlo un poquito. ¿Al Monkey o al Charmander? Al Mankey, al manqui. No, ya el Charmander ya lo puse a 13. Okay. Que a nivel 11 aprende Golpe Karate y bueno, creo que con eso es más que suficiente. Eh, ya terminé de... Ya volvimos, terminé de levelear. Eh, puse al Monkey los subidos niveles y aprendió... Eh, golpe Karate. Vale, que esto es básicamente lo que va a carrear todo. El mío, el mío está al 10. Porque igual tengo Abduzcan a, a mi Basura así que no va a ser tanta falta. Claro. Bueno, yo entro sí. al gimnasio ya. Bueno. Sí, ya. Dale, pues. bueno. Nada, voy a matar al bicho este. Que no debería ser. problema alguno. Eh, no debería ser. Eso uy, crítico buena. Ah, no, listo. Vale, como yo ah, soy traumatizado... Rápido, o sea... Me da igual. Ni siquiera lo voy a... Uy, marica. <risa> Pilas ahí, ¿no? <risa> Uy, marica. Uy, color. Se cagó, me ¿no? Cagué, me cagué un momento. <risa> bueno, ok, ya listo. Este también lo va a pasar rápido, ya... ¿Qué? Me tiene los cojones ya. Ya me pasé al gimnasio, XD. Vale, ya, ya, ya me toca a mí con Onix. Ah, es que es que la clavera. La clavera monkey. Es que si no, Dios mío. Listo. oh joder ¿Ya? macho ¿Ya? ¿Lo pasaste? Ya. Uf. Dios mío, esto es increíble. De verdad, esto.. esto... Hoy, hoy, hoy celebración. Ok, hoy, MC. Hoy, hoy. hoy. Hoy toca ir con las bélicas en pantalla. Con las cariñosas. Sí, sí, sí. Bueno, ya. Perfecto. <susurra> Joder, macho, ya ni me acuerdo cómo se sigue. Definitivamente esto es cine. Joder, Dios mío. Bueno, voy a comprar... Eh... ¿Qué hay que hacer? Ah, ya por la derecha, ¿no? Ya... Nueva ruta. Sí, sí, sí. Vale, voy a ver esta y casita, a, a ver. voy a comprar... ...Full Pociones. Dale. Ya, ya podemos empezar a ir a ritmo normal, ¿no? Sí, ya, eh... Uy, igual cuidado que esta, esta ruta al lado es jodidita. Creo que aquí donde había un entrenador con, con un por o algo así. Vamos a ver, sí, sí, hola, sí. Drax. A ver, eh, ¿ya pasaste? Sí, estoy con, con el científico. Con el científico, a ver. Eh, di el diálogo. Menos mal que te pillo, soy ayudante del Profesor Oak, me ha pedido que te diera una cosa, aquí tienes eh, Recibimos... Eh, las, ah, las deportivas, ¿verdad? ¿Se las han puesto? deportivas, sí Para correr puse el botón B, ok Bueno, tengo que volver al laboratorio, ¡hasta luego! Vale, ok, Muy bien, perfecto ¿Sabes qué se me olvidó, man? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Ah, Algo de... con una altita ah. De, mamá. de mami. Oh, no, cielo. Aquí tienes un par de deportivas, adorable valiente. Piensa que siempre va a estar aquí para apoyarte. Ánimo, mamá. Eh, bella. De, de Qué estos bella. intentos se me había olvidado poner en opciones la velocidad rápida del texto. Del texto, exacto. Vale, bueno, Ya guardé la partida, así que podemos continuar. Eh, si yo no voy a hablar, nada, vamos a pelear con esta señora. Esta ruta es jodidita, perdón. Estabas mirándome, ¿verdad? ¡No! <risa> Ay, cuidado. Epa, ¿sabes qué deberíamos? Súper importante. Deberíamos ¿Qué? a ver cuánto Misty, qué nivel es. Estoy un poco en la cagada porque tengo... Por... Ahora que lo pienso, sí estoy un poco tengo en la cagada. ¿Por qué, por qué? Ya. No, no, ya, ya, ya. Me, me cagué por un momento, la verdad. Literalmente todo este, todo este luz no va a ser así, cagarnos por momentos. Vale, voy a matar a todos. Eh... ¿Con la super no, velocidad? No, marica, casi me a que... ¡Huevón! ¡Cuidado! <ríe> Cuidado que no da risa. No me da risa Vale eh, Vamos a darle a Manky Casi claro. me matan a, a Batman 3 A Halduska <ríe> Me envenenaron al Manky, cabrón. Ya, ya, ya Todo bien, todo bien, todo bien O sea, aquí no ha pasado nada Volvimos a... Aquí, aquí no, aquí no pasó nada 6 <ríe> <ríe> <ríe> Ay Dios Antidote, vale Mío, dos entrenadores y ya tengo que ir al centro Pokémon, ¿no? Joder. Vale, espero que este aprenda a Tornado. Qué fastidio. El Pichi, me la estoy... estoy leveleando para eso. Sí. Vale, señor. Ya, ya aprendí a Tornado. Perfecto. Ok, me envenenó. Vale. Contra karate, hasta Es que Batman, Batman no tiene ni, ni un poquito de defensa. <risa> cans. ok. Veneno, veneno. Ok. Eh. Joder. Cabrón. Vale. Amarillo, oh, tengo un piloto y no lo use. <risa> eh, Kakuna, bien, ya Chamo tengo a Kakuna. Tío, tío, tío, no lo use. Ya tengo a Kakuna, onda. ¿Tienes a Kakuna? Voy a esperar que. Sí. Que yo todavía no me no ha llegado a esa parte de la ruta. Dios mío, movernos muy Están bien. ¿Está en la, es la ruta 3, raro. ¿no? Eh... Sí, ¿no? Sí. Todavía no, no hay hierba ni nada. Dios mío, en esta ruta sí. hay gente, carajo. Uy. Oye, arañazo, no, era... Cacuna, eh, vale. Golpe karate. ¿Qué nombre le vas a poner? ¿Con de una porque me demoró un poquito en llegar? Ya, yeah, no, yo también, yo estoy matando gente todavía. Vale. No nada. Ah, yo... no, es que era el Widel que capturaste antes, qué pendejo. Yo pensé que era una captura nueva. XD <ríe> Ah, no, el Cacuna fue la evolución exacto del Widel. Qué pelo tuvo que soy. A veces. A uh, veces o siempre. <risa> a veces nada más. A ver, bueno, a ver. Vamos a regresar rapidito. Dios mío, Ese, eh, Man, odio, lo... odio a Batman 3. Literalmente odio a Batman 3 de una forma que no te puedes imaginar. <risa> Ay, en fin. Y aún así lo voy a levelear. Mmm, Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, cinco golpes seguidos, casi, casi me mata Dukan. casi me mata Dukan el cabrón, hijo de puta, ¿Te este que se cree? Casi me mata Tuskan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digas, ¿quién se murió? Ratata me mató a Ratata. ¿Y, ¿Y Ratata es qué? O sea, al Pidgey Cabrón. ¿Se murió Al que se llamaba Ratata. No, no, no, ah. no, no. O sea, Ratata me derrotó a Ratata. O sea, ah, el, el sea, que el yo no logré capturar. Gracias a Dios sí, que nos sí, puede... Sí. Vale, está bien. No es mi sufrimiento. Mmm... Sí, porque en esa, en esa ruta no mataste al... al... al... al Crítico, al idiota ese. Vale, antiparálisis, yo creo que con... Con doble, amigamente. Mmm... Uh. ¿Refrente? No. Nah. Vale. ¿Refrente más adelante? Al, al cabo que ni me gusta rato. Digo, Pichi. Vale. Eh... Banking... Claro. Mindorina Vale Espearro... Aprendió... Pues, vale. Cambio de Pokémon hmm. Hay que buscar rapidito qué nivel está Misty Ah, ¿Misty ya? Yo no he recordado, la verdad, que en este juego Charmander aprendía... Joder Aprendí Siempre me a... garra metal. Garra metal, no me acordaba. Es. Es pa que no subras tanto en el primer gimnasio. Pero no, claro, no, yo, yo, estamos en unos lock y no nos podemos pasar de nivel. 22. No, yo creo que llega. Ahora sí si llega. Ya, ¿Qué nivel de evolución apre indica, bro? Como el 16, creo. Antes, pero... Sí. ¿Al 18? ¿Al 18? Uy, verde. ¡Wow! ¡Wow! Vale. Ah, a ver, por no, a ver, tú puedes, ¿no? Vale, bien, bien, bien, bien. Es que con, es que con los bichos es increíble. Entonces, en vez de... En vez de... En vez de somnífero le pongo polvo en ¿no? Pues... Yo creo, ¿no? Creo que es mejor. Eh, bueno, si tienes protección, ¿no? Para ir comiendo turnos al rival. A ver, ¿cuántas sí, rivales... A ver, 3, 6, 7. 7 entrenadores, perfecto. Vale, esta tiene un Jigglypuff, ¿no? 7 entrenadores. 7 sí. entrenadores. 1, 2, 3, 4, 3, 8 con la del Jigglypuff. Ok. ¿8? Ok, voy a agarrar todos los caramelos raros vale. de una. Ah, almacenando objetos, sacar objetos. No, a mí no me hace falta tanto. Va a llegar a ver a... Que ya tenía no sé? A Kakuna, al, al 10, creo que evoluciona ya, ¿no? Sí, al 10. Dale. Tenemos a... a punto puntos evolucionando. <ríe> Ajá. ¿Qué? Ah, por cierto, podemos capturar en esta ruta. En ¡Ey, es cierto! Del... ¡Es cierto! Verdad no, no, no voy a usar más caramelos raros por, por lo que me salga a ver ¡Bien! ¡Niundoran! ¡Perfecto! ¡Manda! ¡Increíble! ¿Macho? ¿Eh? ¿Eh? El, el macho es exclusivo de rojo y el hembra es exclusivo Oye. de hoja a mí me tocó un macho No, a mí me tocó, ¿Te tocó? Un, un macho ¿En serio? Sí. creo que aparece pero con un ratio de menos aparición con bastante menos aparición. Wow, pensé que era exclusivo. Mal pensado. Perfecto, me encanta. Eh, ¿Qué nombre? Ay, ya Todavía estoy mi no... ¿Ah? Aguanta, aguanta. Eh, lee, lee la apoqueo que es que es distinta en tu juego y en el mía. Estira las orejas para sentir el peligro. Cuanto mayores sean los cuernos, más fuerte será su veneno. Sí. ¿Quieres ponerle ¿no? <ríe> un Sí. sí. Mm. Vale, eh. Los dos, son, los dos son machos. ¿no? Claro, si no son indorina. Este mm. ¿Qué tipo nos, nos va a ¿Eh? cargar, no? Uf. Aquí. Uf. Vamos a poner el Rey Demonio. No, vamos Rey Demonio. Villabón. Dale. ¿Ah? Mm. Pues... ¿Alcanza? ¿Si sí, alcanza a caber? Sin sí, completico. <risa> sin espacio. A mí no me alcanza. Ah, ¿No? sin espacio, ok. Ok, ¿Sí, se alcanza. No, con sin espacio. Demon Es que lo estaba haciendo con espacio, okay. Listo, rey demonio. Ah. Ay. Es como el rey, el rey que va a hacer. Bueno, en fin, vamos a regresar. Curar un poquito y. Bueno, ya de aquí ya. Ese túnel no a esto. a gusto. Bueno, vale. Hay que le a este tipo, ¿no? Hay que le un poquito al rey de eh, Mori. Yo no... Más... Yo no tengo peo porque... Busca, busca. Yo no tengo peor porque como tengo los... los caramelos raros. Tengo... Me quedan 7. Siete. Vale, 7. Siete. Vamos eh, se te, se te escuchaba con lag. ¿Aló? No sé es el No, por Venga. favor. ¿Ahora ahora? ¿Ahora, ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ay, menos mal, menos mal. Me gusté. Eh, aprende sí. al nivel. Y sí, yo no me he gastado los míos. Entonces, ¿no, voy yo? A yo, sí, yo sí. Eh, a nivel 8, aprende Foco Energía. A nivel 12 doble patada, a nivel 17 picotazo venenoso. Bueno, yo creo que ya para nivel 17 evoluciona, ¿no? A ver. Ah, el 16. Y aprende algo más al, al 20 y algo, o algo, ¿no? Mm. Es pues interesante, cornada al nivel 20 si no lo evoluciona pero no creo que valga, que no valga la pena. Ah, joder, macho. No ok. Sale una publicidad. <risa> a ver. No... Al nivel de este... Vale, vale, ya me eh, gasté dos de caramelos raros. ¿Vas a, ¿Vas a comprar el Magic de ese tipo? Nah. Vale, eh, 5. Me quedan 5, 4, 3, 2, 1. Yo me los gasté todos. Vale, eh, me queda uno, pero se me acabaron de la vuelta. <ríe> en fin. Vámonos aquí. Vale, acá hay por cierto, ¿no? ahora, ahora que lo pienso, ¿cuánto ¿Qué? dinero ¿cuánto, uno cuando puede ver cuánto dinero tiene? Eh, cuando te metes en el menú y le das a tu personaje, eh, le das a Ángela y ahí está el dinero. Okay. No, estoy pobre, man. Estoy pobrecísimo. Ok. Tumbarrocas, eh, tenemos tumbarrocas del, del gimnasio. Se lo enseñaste. Ah, panido. Yo tengo ganas de enseñárselo a nido. No puede. En, en, todavía no puede, en este nivel. Ah, debe de Nindorino, será Supongo. Sí, vale. Ah, mira, voy a, voy a recoger el caramelo que me queda. ¿Y sabes qué debemos buscar? Yo... ¿Qué? El nivel de... ...de Misty. Dale. Búscalo. Yo voy entrando al... ...al Mountain Moon, a ver qué me sale. Vale, ¿Me voy a dejar... Su Voy a dejar el montemoon de fondo mientras busco. ¿Tú qué? ¿En qué página lo buscas? ¿En Wikipedia? En... Sí. O en Wikidex también sirve. En inglés. Jodud Oye, esto me gusta. Jodud me gusta bastante. Jodud me gusta. Ajá, el de la ciudad se Okay. Ya está, dudo atrapado Vale, yodo de mm. pana Aparecen en llanos y montañas como apare como parecen rocas y la gente se tropeza con ellos eh, los nivel, okay. nivel 21, el, el Starmie Nivel 21, ok Ok, vamos a nuevo Pokémon ¿Un subat No me hace gracia para nada. No, aquí no evoluciona, ¿no? En Crobat. No, nada más se queda en Golbat. Chales. hay un problema porque... Crobat sí es bueno, pero Golbat no. Es... Vale, eh, ahí estamos. Oye, la aplicación que me mandaste... Se... No me ¿Qué? funciona. ¿No? ¡Qué raro! A mí me iba pero Dios mío, vale, increíble. Mientras... Y era un teléfono viejo. Pero mientras tú piensas, el, un mote, <risas> yo pongo... Yo me invité al jugar... A ver... El yo y eso. Eh, ¿Qué mote le ponemos? Ya, ya estoy con el, con el SUA. Mm. Ah, pero este no... Hay un problema con el SUA, es que evoluciona por intercambio. Ajá, para, para Golem. Se quedan graveler. Ni more. Bueno, ¿qué le ponemos? Eh, el señor de la noche. <ríe> el señor de la noche. Suat y. y yo. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué relación podemos, en, podemos encontrar con esos dos Pokémon? Mm. <ríe> que no podemos acceder a su última evolución. <ríe> no sé, cabrón. Es verdad. A ponerle sopas, ya. Por ponerle algo. Sopas, sí. vale sopas? Sopas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Vale. Porque sopas. Vale, voy a curar. Mm. No, vale, voy es... a mirar que... Me quedaba una... Que... Ah, me quedaba un caramelo. No, Naturaleza grosera. Los yo costé, usé el caramelo raro que me quedaba. Bueno, no me acuerdo, pero voy a asumir que sí. Así que hagamos cuenta nueva. Le <ríe> sube la defensa especial, la baja la velocidad. Ah, verdad, vamos a ver las la, la defensas. Sí. Mira, tengo team lleno, la increíble. De... Si ¿Sí tienes team lleno, oh. increíble, increíble realmente. Increíble. MT9. Recurrente. Agitada claro. Agitada, que era lo que hacía. A ver. Después hay unos hombres muy sotestiosos. ¿Y tú qué? Ah, me baja la defensa. Le sube la defensa y le baja la. El... Ah, el ataque especial. Vale, eh, me sirve. Floja, creo que es neutro No, no, Floja no es neutro. Vale. Floja es que. Ah, eh, le sube la defensa, le baja la. Defensa especial, ok. Ah, naturaleza firme, perfecto, nada, nah, me gusta, firme, perfecto, modesta, dios mío, perfecto Vale, rara, ¿Y el neutral, nidoran, nada. el nidoran de qué te salió? El nidoran me salió, ya te digo, ya te digo, eh, agitada, que le baja la, a ver, ¿dónde está? Le baja el ataque especial y le sube la defensa, creo que era, sí. le baja el ataque especial y le sube la defensa física Está bien Sí, me gusta me gusta. La, la mía no, no me gusta, <risa> pero bueno Oye, te está saliendo buena naturaleza, no vale. Cabrón, sí, parecía que la estuvieras cogiendo yo. Increíble. <risa> Qué pro. Yo creo que, que, que, que ahorita sí vamos vamos bien, vamos bien. Creo que este, este es el bueno. <risa> vale. Bueno, voy a seguir la... <risa> Voy a decir la... la mierda de esto de... Es... Rocket somos los bandidos Pokémon, wow. No, es recurrente, ok. Ah, mira un Paras, me pudo haber salido un Paras, creo que es peor. Vale. Sí, bastante peor. Eh, a ver señora, un Clefidy. Eso es normal, ¿no? Sí. Vale. Um... Batman. No. Vale, tú puedes Batman. ¿no? Canto, lo durmió, ok. No da risa, lo durmió, tornado, tornado, tornado, Ah, no afecta, qué pelota. Espero que no haya.. Espero que no vayas a saber esto. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Le estaba intentando tirar por vovó en un subot. a un subat. A un a un subat, la verga. A un subat. Increíble, increíble. Estra es que esas es son estrategias de, de otro level que yo no entiendo. Claro, ya listo. Pero mira, el ataque furia del, de este señor es, es bueno. Claro, yo te dije que Mel carrea Ah, no, pero ese ya no es Mel. ¿Cómo, se, cómo lo llamaste? Eh, punto guión punto. Punto guión punto. <risa> Top ten nombre. Uy, golpe 5 joder, cabrón. Eh no. Vamos a ver que siga. ¿Qué te a ver dónde llega. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver. Pigue. Cabrón, por favor. Me topo deja de tocarme los jugadores. Vale, nivel 11 Carp. Vale. Bueno. Vamos a sacar a Batman. Tornado. Para el río. Perfecto. Caramelo. Ah, mira, me sí, dieron un caramelo raro. <ríe> Ah, que pero ese sí es nuestro, eh. <risa> Poción. Ay, ¿por qué pelea también este idiota? A ver, eh, Rey Demonio no, Batman no. Eh, eh, ah, que la tengo me lo tengo. Ah, pues, vale. 15. Mm. No. Ah, mira, voy a buscar a. Buscar rapidito, ah. A ver, a sopas, a sopas no lo voy a utilizar, la verdad A sopas, ¿Tu sopas quién es? y a sopas Tu sopa sopas quién es? el Yoda. Ah, ok Bueno, el bueno, Subat es que, pues... No, no, sí, no, no, no voy a, creo que no voy a perder el tiempo usándolo. Bueno, yo tampoco le voy y a prestar mucha atención al Subat Y a mi Ratata, al Batman 3, ¿será que lo utilizo o no? ¿Le presto atención o no? A ratata, ratata, es que una envidia. Rata, no, rata. no, es que ratata no vale rata, la pena para sí. nada. Vale, y eh. Ya, ya... ya nos arruinaron muchos ratatas. Sí. Eh... ya. Vale, eh. Aquí se puedo ir. Me llegué. Ah, mira, un Clefairy. Ah, mira, me puedo haber también salido un Clefairy puta mierda hay que estar agradecidos con el de arriba vale. señora ok también quiere pelear creo que ningún pokémon de los de aquí son buenos realmente o sea buenos en, en términos de lo mejor de, lo mejor que puedo nuestro, haber salido es el iodos realmente tornado vale tornado perfecto Vámonos, nivel 12, ataque rápido, bien perfecto, ataque rápido Ah no, ataque nice. wow, ¿qué coño qué coño leí Ah, ve Ah, que aprendí ataque rápido y sacó un convertido. Okay, los dos Vale eh, voy, a, voy a bajar por esa escalera ya Tengo, ¿cuántos? Tres, creo que tengo tres Va, tengo tres carmen, por trabajo aquí es muy importante, ¡lárgate, enclenque! Chan, chan, chan Vale, voy a llegar A luchar contra soldado Team Rocket oh. Vale toca? Mmm, picotazo ah, lo paralizo Mal ahí, menos mal que tengo... Antiparálisis Mete 46, ladrón, creo que está el ladrón, sí. Ay, yo no compré antiparalisis, sí. ok, estoy loco. ¡Está loquísimo, boludo! Con... Confirmamos que estoy loco. ¿Estás aquí para explorar? Sí. Lo siento, joven José, pero voy a matar a todos tus ratatas. <ríe> Nosotros el Team Rocket. Ah, okay, ¿no? Apenas voy con el Team Rocket. Mmm, lo Es hacer? que yo el Monte Moon ya me lo sé, me lo sé de me memoria. Entonces... Ni modo. Wow, me hace impresión. Pero si eres muy joven. Ratata. Perfecto. Nada. Para el río, compañero. Suba. No. Nada. Para el río. Nada. ¿Listo? El eh, trozo de... de... Ah, es trozo de... Espera yo Perfecto. Sí. Uy, estaurados ahí. Aquí Es que estaba matando entrenadores. Y explorando sí, un poquito. Sí, yo también. A ver, la salida es para aquí arriba, creo yo, ¿no? Los niños... Dale, no es que este juego... Los es que este juego... Vale, me lo pasé hace bastante tiempo. No me acuerdo. Sounds true. Bueno, aquí no tiene nada de pinta que sea la salida, pero algo de. Ya tengo 3 tres, tres Pokémon al 15. O sea, ¿Tienes 3? Todos van bien. ¡Ay! Abduscan está evolucionando. ¡Jesus Christ! ¿En qué Abduzcan? evoluciona? Abduzcan. <risa> en Abduscan. En Ibisabor. En el Ibisabor. Icans. Ahí está. Pa, Perfecto. Ladrón. Ladrón banda. Este ataque en competitivo no es muy útil tampoco. A menos que tenga una estrategia rara. No hace mucho daño tampoco, realmente. Me estoy era... que te encontrará los fósiles, los revivirá y los venderá. ¡Guau! ¡Wow! Capitalismo, entonces. Uy uh, no. Uy, cuidado. Vale. Ahora, eres lo peor. Piedra lunar. Perfecto. Ah. Ok. Ni modo. Y okay, ya voy a coger el ¿Qué fósil vas a coger tú? Y yo cojo el contrario. ¿Cómo? ¿Cuáles que eran? ¿Qué Estaba vas él? A el. El X y el Domo. Eso era el Kabuto y. Sí, y. O Manite, no me acuerdo. O Mastar. O Mastar creo que era. O Manastar. Yo, me... Yo encontré estos fósiles, son míos. Pero te vas a decir, los dos son mierda. <risa> ¿Y cuál vas a agarrar tú? Pero igual. Algo más Mastar. Va a estar yo siempre agarro al, al cabo. Ah, bueno, entonces estamos Estamos bien. Estamos piola. Vale. Los niños no deben Me joder. Nuestro... Mal ahí. Sandy. Ok. Mm. Creo que. Creo que. No, no, tiene que ser. Facilito. Easy. Easy. Vale. Uno para acá, no hay que ser avaricioso. Yo agarro el lobo. 16, bien. Voy a cancelar la evolución para que suba a nivel más rápido. Estrategias vergas. ¡Wow! Increíbles estrategias. Sí, como ahorita no lo necesito, tengo buen equipo. Bien. Yeah. Vamos. Ya el Creo que ya estoy a punto de salir. Ah, no, me falta otro idiota. ¿El del de, de los fósiles? Creo que sí, no sé. Va, gol, va. Eh, golpe. Golpe furia. Va, buena. Aquí no hay nada. Como se te voy apretando ahí el el mando. El <risa> Como el video del. O sea, yo estoy igual Como el video del, del tipo que está sudando y, y pulsando sí, sí, yo no sí. sé qué mierda Vale, eh... Grimer, um, vale, creo que aquí no puedo hacer mucho con fuerza a ver, le hago? <risa> Casi lo... vale, me da yo activo pero un patada abajo, vale, perfecto mm, Nivel 17 okay. con... con Pac-Man eh, con lentes... <risa> El mm. con Yo nivel 15 con el Pac-Man con Lentes. Nivel 15 con Rey Demonio y nivel 17 con la busca Adusque. Adusque. Uy, uy, uy, me envenenó. Ya, y, ya oh, no. estoy con. Estoy con, con el.. Con, con, con, con el tipo. Con el científico. Me. Vale, me envenenó y tengo miedo. la ¿Placaje? ¿Cuánto me hace? Perfecto. Perfecto. Y luego picotas o menos, lo que la hace una mierda en. Vale, sopas. Confío, confío en ti, sopas. Vale, Vale. ¿Cómo? Vale, ya. ¡Uy! Crítico. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bueno, bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. Uno para cada uno, no que ser avaricios, perfecto. Eh, el Elix. El Elix? y sí, el Elix, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, ya de aquí no debería haber más nadie, ¿no? Ya debería salir limpio. Sí, ya ya puede salir. Uy, tengo un envenenado. ¿A quién? ¡A Batman! Ay Dios! creo que tengo pociones. No tengo pociones Uy, bueno, Corre rápido entonces a, a Ciudad Celeste eh, Tengo caramelo raro, ¿vale? Eh, no sé cuántas tengo pero nada más tengo uno, yo creo que se le sube un poquito que ese. No... ¿Se te va a morir dos? entonces? Ah no, tengo un antídoto, mentira <risa> Ay, qué hijo de madre me asustó, me cagaste de gusto <risa> Mira, yo me caqué más es... Perdón, ruta 4, ¿esta es la misma de abajo? Sí, ya yes. No, no, esta no. ¿Esto es un combate doble? sí? No, no, no, eso no es un Aquí no hay combates dobles en este juego. No, en esta sí podemos capturar. <ríe> Estos son malos por llevar. Esto, aquí hay que a lo que no, salen. No, esos, esos, esos te enseñan... Unos luchadores ahí. Esos te enseñan... Te enseñan... Super y super te creo. Algo así. Ah, sí? Uh, no, porque yo decía, tengo los Pokémon y son mierda. Si los combato, me muero. No, mega sí, puño. Creo que en este juego no hay combates dobles. Me y mega patada, eso es. Artus puede y, ah mira, eh... bebé también. Mega patada. Bueno, me avisas para capturar. Vale. Es que no sé, mega puño y mega patada, no sé qué qué, qué, qué hace cada uno. Todas es lo mismo, nomás. Un espirro, me salió un espirro, ok. Ay Mari, ay Mariano, ay Mariano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿Qué María. pasó? Ay que, ay me cago esos. ay güey. No. no pasa, ah, vale, es que pasa, puedo ver no qué hace. <ríe> mega puño. Un puñetazo de gran potencia, vale. Es mejor mega patada. esto Estoy un poquito en la mala, ahora que lo pienso. ¿Por okay. qué? Voy a tener que dejar pasar este Pokémon. Inconsigo me muero. ¿En, en serio? ¿Y qué te salió? El Spearrow. Bro, momento. No, espera, espera. Creo que sí puedo capturarlo. Sí, sí fue. Ok. Speedro, Ok. Como veis, son zonas de hierba, agita sus cortas alas muy rápido para mantenerse en el aire. ¡Wow! ¡Wow! wow. Vale, voy a poner a, a sopas ¿Vale? de primero. Ya, todavía, <ríe> estaba viendo una cosa. Voy a poner a sopas de primero, que yo creo que no lo mata. ¡Unicans! Vale, Unicans. Unican. ¡Nice! Unicans. Pensemos en emotes. Mm. Le ponemos guacho, es lo primero que se me ocurre, guacho Es fácil encontrarlo en praderas y suena similares a este Pokémon Le basta con sacar la lengua para detectar el peligro, ok Tiene lengua sónica que guacho entonces Guacho, sí Guacho o guacho? Guacho, te los escriba en disco para que Guacho, no? Ahí si, ahí te lo creo en disco Ah, guacho, vale Cuatro Vale, en la caja 1. Ok, bueno, eh, pero, y. y es vale, centro Pokémon. Y. Bien, Pero creo que. Creo que es momento de dejarlo en este punto. Sí. Coincidimos. Es momento de dejarlo en este cine. ¿eh? Uh -huh. Bueno. Como pudieron eh, ver, eh, este episodio fue. Este capítulo sí salió bien. Este creo episodio fue sí, cine. Por... Este sí fue cine, no como el anterior. <risa> y bueno, nos vemos a la próxima. Bye bye. Y...